El Frente Amplio Lucha Popular Falpo iniciará el próximo miércoles con las actividades a realizar en esta ciudad de San Francisco de Macorís En demanda de la destitución del fiscal registritorio, A quien acusan de complicidad con los asesinos del joven Vladimir La Antigua Quien murió en medio de un proceso huelgario realizado hace 10 meses en este municipio Mira, el miércoles iniciamos con la preparación prácticamente de la huelga de 12 y 13 de junio nosotros eh, entendemos que hay que preparar y se prepara con actividades integrando a la gente y para, por eso este miércoles 16 a las 7 de la noche estaremos en el parque con una actividad de protesta innovadora y sin precedentes prácticamente en San Francisco Macorís. Es una obra que estamos montando, una obra de teatro con la vida y la lucha del compañero Vladimir Lantigua. El pueblo debe darse cita porque es una actividad donde viene a decirle a las autoridades que este pueblo ha hecho toda diversidad de actividades y que va a continuar haciendo todas las actividades y no se le ha puesto caso en el sentido de que deben destituir al Fiscal Regi Vitorio, de que debe eh, presentar los policías asesinos, pero sobre todo debe construirse el hospital de especialidades, debe construirse la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco, Macorís, Río San Juan, el circuito 24 horas. Ntn, su noticiero regional. Robinson Blanco